Pueblo Inga. El pueblo indígena inga o ingano es el grupo quechua cuyos territorios se encuentran más al norte, situados en Colombia, en el actual departamento de Putumayo, norte de Nariño, sur del Caquetá y en Piamonte y Santa Rosa, en la gota caucana. Origen. Descienden de la población instalada por el Inca Huayna Capac, en Mocoa y el Valle de Sibundodi, Putumayo, en 1492 tras someter a, la, a los Kamsa, se trataba básicamente de Cuna o Comunidades Militares, Agrícolas y de Mercaderes Dedicados al Comercio Exterior, y la recopilación de información, unos y otros, al servicio del Imperio Incaico. Estos quechuas estaban asentados en el extremo norte, Chinch, de los límites del Imperio. Al dividirse este en 1527, entre los seguidores de Huascar y Atahualpa comenzó un periodo de aislamiento para ellos que se agudizó al producirse la destrucción del imperio en 1533 y la invasión española de la región en 1538. Este avanzó un largo periodo entre 1538 hasta 1745. Parentesco. La descendencia se traza patrilinealmente para los hombres y matrilinealmente para las mujeres. Así era pedido pasa del abuelo al padre, al hijo y al nieto por una parte, y de la abuela a la madre, a la hija y a la nieta, de manera que el género determina el parentesco. El sistema de parentesco inga reconoce además un escalafón de edad que se extiende a toda la comunidad concebida como familia extensa. Mayores, tíos. Iguales, primos. Menores, sobrinos. Economía Son en primer lugar agricultores. Cultivan maíz, frijol, calabazas, cicce aní y ají, entre otros. Son también en menor escala ganaderos y agricultores. Se destacan en la cría de pavos. Practican también la caza y la pesca para complementar su alimentación. Una característica propia de los ingas es su amplia actividad comercial migratoria que los ha llevado a diferentes lugares de Colombia, Venezuela, Centroamérica y las Antillas. En Cali y en Bogotá, por ejemplo, existen comunidades migrantes con cabildos como autoridad propia legalmente reconocida. Sustitución DE CULTIVOS ILÍCITOS Entre los años 2003 y 2004, en el resguardo de Inga de Aponte, Nariño, en la municipalidad El Tablón de Gómez del departamento de Nariño, se erradicó una cantidad aproximada de 2000 hectáreas de cultivos ilícitos de coca y amapola. En su lugar se sembraron plantas de café especial. Actualmente las cargas son exportadas a mercados de Estonia, Estados Unidos y Corea del Sur. ASPECTOS CULTURALES Chamanismo Las migraciones inganas están, además, estrechamente relacionadas con la práctica de la medicina tradicional itinerante que no solamente implica la práctica de actividades de sanación y el cultivo, intercambio, entrega o venta de plantas medicinales y mágicas, sino el estudio e intercambio de los conocimientos con otras comunidades y pueblos que recuerda la cultura de los Callahuas ya de Bolivia. Los conocimientos de los sinch sabios, también llamados taitas o curacas, están articulados al uso y administración de vanistepiopsis, capi, yaje o ayahuasca, de efectos psicotrópicos. La importancia de esta planta en la medicina inga implica una importante relación con las culturas de la selva, especialmente andaquí, cofán, siona y toto. La preparación de los Sinchi comienza desde la niñez, son elegidos por los Taitas y educados en el conocimiento de la naturaleza, la espiritualidad, la vida, la sociedad y la medicina. Cultivan las plantas medicinales y mágicas en chakras, con guardianes espirituales organizadas como un microcosmos que representa a las fuerzas naturales, al hombre y la mujer, y a las relaciones interétnicas y sociales. Carnaval. El domingo anterior, al miércoles de ceniza, los ingas comienzan la celebración anual del carnaval, que se celebra en honor del arco iris y en agradecimiento a la madre tierra. Los hombres tocan flautas, trompetas y tambores, las mujeres cascabeles y conchas. Bailan en fila y en círculo, inclinado y balanceando el cuerpo. Llevan sus trajes propios, las mantas o capizallos de rayas con cuello en B de los hombres, y las faldas largas, blusas de color y rebosos o teleoscuras sobre los hombros. El martes siguiente la gente se disfraza con máscaras de madera, fique, metal o cartón representan escenas tradicionales, históricas o legendarias y nuevamente bailan hasta que el miércoles culmina el carnaval durante todo el, el cual las comidas y las bebidas abundan. Su lengua es el quechua inga, clasificada como parte del quechua norteño, rama del idioma quechua, también hablado en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.